¿Cómo le gustan a las mujeres los hombres según su edad? De los 18 a los 30 años. A las mujeres les gustan los hombres que trabajen, que tengan carro del año, que vistan bien huelan a perfume caro y sobre todo que las traten como princesas de los 30 a los 40 años a las mujeres les gustan los hombres que vistan bien que usen una colonia arrebatadora y sobre todo que las trate con muchos regalos de los 40 años a los 50 años a las mujeres les gustan los hombres que se bañen, que vistan bien y por lo menos que barran y limpien la casa una vez por semana. De los 50 años a los 60 años, a las mujeres les gustan los hombres que se bañen, que vistan bien y que por lo menos nos hagan a tomar y lleguen borrachos. De los 60 años en adelante, a las mujeres les gustan los hombres. Que por lo menos respiren. <risa>